Muy bien, Violeta, un pasito, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. <ríe> muy bien venga ese pasito venga manita izquierda, pie izquierdo pie izquierdo pie izquierdo para adelante muy bien muy bien manita muy bien muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. venga el pie el pie izquierdo no se te olvide antes ¡Ah, bueno! Pero es mejor... Bueno, venga. Está bien. Muy bien. Muy bien. No me mires a mí. Aún no te puedo ayudar. Venga. Pie izquierdo. Pie izquierdo. Pie izquierdo. Venga, venga. Muy bien, muy bien. Un poquito, un poquito, un poquito. ¡Ah, muy bien! Muy bien, mi amor. Y ahora... Intenta adelantar la manita izquierda un poquito. Levántate, levántate un poquito y adelántala un poquito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vale. Muy bien. Y ahora otro pasito, venga. A la orilla. Otro pasito. Venga otro pasito. Otro pasito venga muy bien muy bien muy bien muy bien mira que ya casi estás ya casi estás sí muy bien Eso. decisión decisión decisión muy bien vale. oh qué bien has movido pie ya estás en posición ahora oh, Súper bien ahora la manita ahora la manita la manita derecha, muy bien. Muy bien. Y ahora empieza a impulsarte hacia delante. Impulsate. Muy bien. Pie, muy bien. Los pies, los pies un poquito para adelante. Muy bien. Muy bien, preciosa. Muy bien. Muy bien. Yo voy al a